Tan solo me falta el culo para hacer algo estupendo. Ya rondaba en mi cabeza desde hacía mucho tiempo. Pensaba en un escenario sugerente y algo oscuro. Una luz en mi cogote y el tambor sería un buen culo. surgiría esa chica caminando se ponía entre mis manos para darle unos a Sus lindos curos a ah, destiempo para el arte Tocando en ninguna parte sí, Sin besarte, sí. sin sobarte